Debate en el Senado de la República por Guardia Nacional, informó legisladora de Quintana Roo. Los próximos días se llevará a cabo el debate sobre la Guardia Nacional en el Senado de la República y se pretende aprobar en un periodo extraordinario de sesiones en este mes, informó la senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas Canche. En este mes se llevará a cabo el debate sobre la Guardia Nacional en el Senado para que en un periodo extraordinario de sesiones se puede aprobar, adelantaron legisladores. En entrevista a la senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, dijo que inició el año trabajando como parte de la Comisión Permanente del Senado. Desde donde se están planteando convocar a un periodo extraordinario de sesiones a partir del 16 de enero. Quedaron muchos temas pendientes que se tienen que discutir cuanto antes para el bien del país. México ya no está para esperar, el país exige una transformación y para alcanzarla tenemos que trabajar sostuvo. Uno de los temas relevantes del periodo extraordinario será la creación de la Guardia Nacional y ante esto la senadora comentó que la seguridad es uno de los temas que más exige la ciudadanía. Y la misión de esta Guardia será cuidarnos a todos, darnos seguridad y generar la paz que tanto hace falta en el país. Destacó al tiempo de recalcar que ese es uno de los temas prioritarios del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otros propósitos para 2019. Para concluir, la senadora nos hizo ver sus propósitos para el año 2019 son… concluir con la revocación de la ley concesión de aguacán. Guión, garantizar derechos a los trabajadores. Guión, austeridad real en todos los niveles de gobierno. Apoyar a la construcción del Tren Maya. Guión, visitar todas las comunidades de Quintana Roo. Guión, defender a Quintana Roo de los gobiernos que olvidaron a su gente. también atento. Por su parte la senadora Josefina Vázquez Mota, del PAN, comentó que habría un periodo extraordinario de sesiones a mediados de enero en el cual se abordará el tema, pero antes su partido definirá su postura al respecto. Nos está convocando, en principio, entre 15 y 16 de enero a un periodo extraordinario. No, nosotros nos reuniremos mucho antes, estamos ya esperando la próxima semana para empezar a discutir los puntos que siguen de nuestra agenda, expuso. La senadora Xochitl Galvez, del PAN. Expuso que la próxima semana iniciarán los foros en el Senado para escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y a todos los sectores. Nos parece bien nada más que no con los esquemas que están planteando, necesitamos tejer y trabajar para que el presidente cuente con las herramientas para resolver los problemas graves del país. La semana que entra tenemos ya foros. Destacó. Nuevo fiscal general en febrero. El presidente de la mesa directiva del Senado. Martí Batres, aseguró que los dos grandes temas que tienen que ver con cuestiones relacionadas con la seguridad pública como lo es la Guardia Nacional y la Fiscalía General la Cámara Alta debe escuchar todas las voces. Puntualizó además que el Senado se definirá en febrero próximo el tema de la Fiscalía General de la República, pues ya existen los plazos para ello. Consideró que la honestidad, respeto a los derechos humanos y voluntad y determinación en la lucha contra la delincuencia son las principales características que debe tener el fiscal general.